Hey, Joe, estamos activos directamente aquí de Ron Ruizy en YouTube. Estoy con mi compadre Umber, bien activo ya para darte el podcast que lo que, que lo que. más urbano y más reggaetonesco de aquí, de Monterrey, Nuevo León, para el mundo. Yeah, claro que sí. <risa> activo. <risa> muchas gracias, muchas gracias por, por la invita. Broco, le bajó el clima, este... te noto así no, como no, medio frío. Bien, bien. ¿Estás fresco? Sí. Sí, estoy fresco, estoy fresco. <risa> <risa> <risa> Güey, ¿a cuántas horas estamos? No sé. Este, no sé, men. Pero acá somos del Monterrey, Nuevo León, México. Para toda la banda. Y sí está siendo un calor de la shit. Pero aquí estamos, no, hoy no nos damos. vamos. Vamos a darle de una vez, broco. Hoy levantamos, hoy levantamos aquí la información. Vamos a empezar con algo que a lo mejor ya tiene ratito que se lo va al mercado. Pero sigue demostrando que, que está zumbando el boom, ¿no? Menos que... El disquito de Bad Bunny. Uy. Un verano sin ti. Broco, ¿cuáles son tus canciones favoritas de ahí. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Mira, sinceramente, Broco, aún no me sé lo, el tema de las... ...de las rolas, ¿sabes? O sea, el nombre completamente. Uh -huh. Pero me chuté el disco. O sea, vi Pero el coro o algo, y No te sabes la tonadita. El que... gatito tuyo te perdió. <risas> por por negligencia? negligencia. No, sí. Esta sí, esta no. Haz de cuenta que dije sí? Esta sí, esta no. <risas> no, pero la verdad... Me gustó mucho. Yo me lo aventé. Me lo, no lo dejé completamente, sino también por el lado de... Me voy mucho por el lado de su publicidad, ¿sabes? De, de Bad Bunny. Uh -huh. Me gusta mucho. Me gusta mucho su marketing. Y sinceramente, esta forma de... Ya ves cómo es él. De hacer el video. Eh, que lo soltó en YouTube completo. Eh, videos, hay videos como que sí producidos. Muy locochones. Uh -huh. Y hay otros que pues simplemente están chileando en la, en la playa. Y eso es lo que me da ese disco al momento de escucharlo, de empezar a correrlo, pues sí, sí se siente una vibra de, de... Lo disfrutas completamente y pues el cambio, cambio de rolas, ¿no? De repente estás como que suave. Broco, sabes un saludita, un saludita porque entonces, ¿eh? a lo mejor este es el ritual adecuado para que se nos quite el calor. Ah, ¡Qué delicia! Entonces... Una de las rolas, bueno, sí te voy a decir una de las favoritas, pero te, te voy a ser sincero, discúlpeme, raza, por no saberme el nombre, todavía estoy en, en proceso. Pero, ¿vamos para -vamo, no vamo pa -vamo? vamos sí. pa -vamo, no vamos para el vamos? No, oh, no, cállate en ese momento, men. No, me volteó completamente la cabeza, o sea, fue un, ¿Yo? un boom Ajá. a mi cuerpo. Me, ah, wow. me spoileé ahí en internet, Ajá. donde. Decía a la gente, ah, chinga, Bad bueno, ya le meta el merengue y esto, y lo otro. Y dije, algo debe haber ah, bueno, por ahí, ¿no? Uh -huh. Igual no, no me enganché tanto y así fue. Ya cuando me di el estreno, ya cuando me di el review, también un boom. Vamos pa'l mambo, no vamos pa'l mambo. Yo dije, claro que sí, güey. Claro que sí. Claro que sí que quiero ir al mambo. Va, eh, zúmbame. Mm -hmm. Y tiki tiki tiki. No, cálmate. Trae todos los instrumentos. Y la verdad, no es la única rola. O sea, en realidad tiene casi, si se puede decir, la mitad mm -hmm. que te dan ese giro. O sea, estás en un mood. ¡Pam! Ya ves, tiene esta, no me recuerdo el nombre, que es como medio electrónica. Hay una que suena como medio, medio electro sí, sí. el pedo. Eh, pues Ch es la de, la de... ¿Cómo se llama? Rico, ¿no? eh, la chocha de Puerto Rico, ¿no? Ahí le mete medio house. La de Puerto Rico. Creo tín, yo, la, tín, yo tín, la mezcla con la rola que sale en Space Jam. Pero... Sí, esos tonitos. Y la verdad, digo ese tipo de cosas, porque no te lo esperas. Tiene varias así que la verdad... A mí me gustó mucho. Me gustó mucho el disco y sinceramente sigue y siento que va a zumbar igual por mucho tiempo. Y a mí, ¿cuál es mi top 3? Ah, pues mi top 3. Gracias, Humber por preguntar. Espérame. Déjame lo pregunto, <risa> Ahí lo editas. Ah, te <risa> Aarón, ¿cuál Cuéntame es tu top... Vez. No 3, porque se me hace que han de ser más. Pero vamos <risa> a dejar más. el top 3 eh, de dejarle. tu relas favoritas del disco del verano sin ti. Del ver el verano sin, el tí, verano sin Ese tí. verano de Bad Bunny. Ese verano. Un verano. Un mí. verano. En el número 1, güey, yo pongo oh, Ojitos Lindos con Bomba Estéreo. ¿Mm? Bomba Estéreo... El número 1, ¿no? Sí, la número uno, uh -huh. directo. Sí. Este Bomba Estéreo. <risa> sí, es, que, es que no sabe, ¿no? Soda Estéreo, güey. Ese vato ¿Cómo? no estaba enfermo. <risa> bomba Estéreo ya la seguía o seguía a la banda, el grupo, por la de To My Love. Claro, claro ¿no? Sí, claro. Pero en una entrevista vi que esa rola se pegó más cuando a Tiny le hizo el remix ya, ya. más reggaetonesca, uh -huh. ¿no? Y ahí seguía Bomba Stereo. yo cuando vi Bomba Stereo ahí en el... ...en el featuring, cuando se... Eh, él lo ya sube, va, ¿no? Él, él lo sube un día antes o algo, el, el tracklist. Y yo vi Bomba Stereo y dije, a la wow. verga, pero eso va a estar bien duro. Y Buscabulla también. Uh -huh. Y yo creo que ahí nos vamos al número dos. ¿Número dos? Eh, Andrea con Buscabulla. Uh -huh. ¿Por qué, güey? Sé que tuvo un gran impacto esa canción por la letra. O sea, uh -huh. por eh, hablar del poder femenino y más que nada... Eh, hacía relación a alguien de allá de Puerto Rico en alguna situación que pasaron, ¿no? Él dice que no, que si quiere sí, las relaciones. Artista, ¿no? <risa> sí, Al final sí, de cuentas, como que este, limpiándose las manos. Eh, Buscabulla, güey. El coro que hace la de Buscabulla, otro pedo. No quiero que nadie me diga lo que sí, sí, yo sí, sí. tengo Completamente. que hacer. Mezclando ahí el... Yo hago lo que me da la gana, saca uh -huh. Porque pues, es mezcla de la, de la cultura, ¿no? Sí. Y que boom, boom, boom. Y número tres, papi. Tú sabes que... Podría poner vamos pa'l mambo, no pa'l mambo, pero ya <ríe> sí. cotorreamos de ella y a lo mejor está dentro del top cinco. Y voy a poner en el tres la primera que fue así, ah, te mamaste del disco. Antes, de llegar, antes de llegar a Ojitos Lindos y antes de llegar a Buscabulla, eh, fue esa canción. La de Pari, con Raúl sí. Alejandro. Mi amigo Raúl Alejandro siempre partiendo las pistas y en Pari, eh, no era la excepción. Porque na, na, na, na, party, party, party, Fíjate que party, ese, el comentario party, es, party. hay un comentario muy, muy padre ahí en forma de productor, de producción. Uh -huh. Dicen que ese audio lo, fue un voice, ¿no? De hecho. Ah, sí, o sea, ella ¿El lo, de uh, lo grabó. Eh, no me acuerdo el nombre de la chica, pues ahí sí lo pueden poner. Eh, sinceramente, ella dijo... Yo mandé... Pari, pari... Así en Boy, ¿no? Uh -huh. Y quedó... O sea, y lo editaron y todo... O sea, no y tuvo me, que ir No, a un no... Y, no y eso es lo que me voy... Ahorita ya en día... Muchos graban así... Pero la verdad... Ese es un, un tip ahí que les dejo que... Para los productores, ¿no? Que todo se puede... Todo se puede ¿no? en esta vida... ¿no? Sí, pues ahí está mi top 3, güey... Uh -huh. Bien sí. brutal... Ojito lindo... Buscabulla Andrea... Y Pari con Raúl pari. Alejandro... Titi me preguntó... si sí, tengo mucha novia... No, es que el disco la verdad está... Está muy padrísimo, sinceramente, eh, síganlo escuchando, síganle dando views y, y siento que va a zumbar, va a zumbar mucho, mucho, mucho. Va a zumbar ahí, un verano sin ti, por un largo rato retomó a Tony Dice. Ah, sí, también, men. Trajo de... Ese fue un recuerdo también, escuchar a Tony Dice, men, ya se escucha algo... ¿Veterano? Beat, pero se escucha ya veterano. Es que... Pues todos estamos acostumbrados al doctorado, a eh, bueno, también. Ese, esos, sí, coros ese, ese, esos coros que hacía con W Record, también, Pina si Record. Sí si le cambiaron un poquito de edición. Porque ya Acá no vino bien. a tirar perreo, vino a tirar sí. un maleanteo así, pum, pum, y se escucha chido. Sí, pero sí se siente, o sea, sí, uh -huh. pues uno trae la, la, la, la de antes, Fíjate ¿no? La que, el ritmito. la que hasta el día de ahora, el día de hoy, <ríe> no me termina... <ríe> Pues de encantar. Digo, no, es que no me guste. Pero no es como que, ah, la busco para ponerla o algo. es de... La que tiene con Jay Cortés. ¿Jayco? Ni siquiera sé cómo se llama, fíjate. No, re fíjate, no recuerdo fíjate. Yo tampoco, pero sí. Sí sé cuál dices. ¿Qué otros featuring? ¿Qué otros tienen ahí? ¿Jayco? Pues, ¿Y si por... me sigue o no me sigue todavía? Sígueme. Ron Ruiz sí. Ron Ruiz y la presión. este ¿Jayco? ¿Quién más? Eh... Buscabulla. Buscabulla. Eh, bomba, bomba Estéreo. Bomba estéreo. Raúl Alejandro, Alejandro eh, Tony Dice, Dice. Dice. Mm, De Marías. Hay una rola que se llama Demar con De Marías y uh -huh. también está chida. O sea, si sí hay, sí hay, hay, hay varios features. features ahí. Uh -huh. que es muy buenos, muy buenos, sinceramente. Eh, el último video que sacó fue Titi. No lo he visto. Titi, Estoy esperando ya, ahí ya la, lo vi yo. a ampliar ahí una reacción. Muy bueno, la verdad. Está muy bueno. Eh, siempre, ya sabes. A mí me, me llama mucho la atención sus videos... Este, Bueno, el productor, se me fue el nombre, pero eh, la verdad, muy muy locochones, men. Muy locochones. Combina todo. Combi o sea, él dice, no voy a hacer un video nada más de... Así como lo quiero. No, él dice, en este video, así como son mis rolas, lo plasma en el video. O sea, está eh, súper bien, pam, pam, pam, pam, y de repente, tras, cambia el video. Sí, y eso me, me, me encanta. ¿sabes? Como el video de Moscomiul, eh, que sale de Delfín. Así, sí, sí, sí. sí. O sea, está que es random, ¿no? Que está normal y de repente... Voy a estar desnudo, ¿no? Y Buenas sale tardes. desnudo. Y sale desnudo, pero no se le ve. No se le ve ni a la chava, pero ese tipo, ese giro, ese giro es muy bueno. Ya tú sabes. Dale.